Camilo Hernández está acusado de electrocutar al hoyo occiso Marcelo Reynoso en hecho ocurrido en el distrito municipal de Cenoví. La esposa de la víctima alega existen irregularidades en el proceso, reitera la inocencia de su esposo. Mi esposo tiene cinco meses preso y hoy es la audiencia y dice que re la reenviaron para el 15. Yo lo que pido es que ya no haga más reenviado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 Cuando fueron a buscar a Engie, un amigo, cuando él lo llevó al médico, que dijeron que se había muerto, Engie lo dejaron preso. El abogado del imputado, licenciado Freddy Fañas, agregó. Bueno, mira, este es un caso que hace unos meses sucedió en cenoví donde un joven perdió la vida fruto de una riña que tuvo con una persona y en esa riña, lamentablemente él agarró un alambre del tendido eléctrico y se electrocutó así lo dice la autopsia y no solamente la autopsia, sino los testigos también incluyendo la misma persona que tuvo la riña con él que fue la persona que intervino en esa riña sin embargo el ciudadano que ellos representan que está preso por este hecho lo que quiso fue, luego de sucedido el evento, prestarle asistencia médica. Sin embargo, el Ministerio Público se ha prestado para acusar a este ciudadano, violando lo que es la objetividad de la investigación. Yo digo violando la objetividad porque las entrevistas que se le realizó a los testigos presentes, todos dicen claramente, y nosotros lo tenemos aquí, cómo sucedieron los hechos, y quién era que estaba peleando con, esa, con ese ciudadano y cómo él agarró el tendido eléctrico de una mata de chinola y se electrocutó. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.